Estoy o no estoy. Hola, hola. Estamos aquí en vivo. A ver, espérate. Todavía no veo nada. ¿Cómo tan ya? Te veo. ¿Estamos en vivo? Hola, hola, estamos, ya estamos en vivo. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal gente? ¿Cómo está? Hola. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Hoy es un día especial, ¿no es cierto? Muy especial. Cuéntame, ¿por qué es especial, Naima? Cuéntame. Porque hoy se cumplen los 100 ¡Capítulo de Luna de Luna. ¡Uh! Pero eso Naima está con globos y todo, ¿no es cierto? Además sí. tenemos la tortita, a ver. ¡Eh! Estamos celebrando los 100 capítulos de Luz de Luna. Excelente. Oye Naima, no te comas el azúcar. ¿Qué tal? Bueno gente, estamos muy contentos de tener este momento con ustedes para poder hablarles y resolver cualquier inquietud que ustedes quieran preguntarnos acerca de Luz de Luna. ¿Qué tal, Neyma? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Cuéntame, cuéntame, Bueno, cuéntame. hoy me siento muy feliz, orgullosa, porque se cumplen los 100 capítulos. Sí, ¿te imaginaste llegar a 100 capítulos? Porque 100 capítulos es bastante, no es poquito, ¿ah? ¿eh? No, no me imaginé. ¿No? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de, de, de ser parte de, de este proyecto, de esta novela? Cuéntame un poquito. Eh, muy feliz. También, este... Eh... Muy este, agradecida uh -huh. y también muy orgullosa. Sí, orgullosa porque estás haciendo realmente un excelente trabajo. La gente, no sabes cómo, Naima, se conmueve con cada escena tuya. Y rápidamente ya estamos cerca personas conectadas. Así que hoy tenemos una gran sorpresa. Pasamos los 3.500 ya, rapidísimo. Escuchen, chicos. Comparta este vivo que estamos haciendo con Aima por los 100 capítulos de Luz de Luna. Automáticamente van a ingresar al sorteo de 10 suscripciones gratuitas por 3 meses para TV GO. Lo único que tienen que hacer es compartir esta transmisión. Apenas compartes esta transmisión en tu Facebook, de manera pública, estás participando por estas 10 suscripciones para que puedas ver la novela en cualquier momento. ¿No es cierto? Además, si te gustó un capítulo... Puedes volver a ver el capítulo nuevamente, así que esto es maravilloso. Bueno, Naima, la gente quiere saber mucho eh, cómo es tu día, un día de rodaje. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo empieza? No grabas todos los días, ¿no es cierto? No, todos los días no, pero los días que tengo que grabar, uh -huh. ya, me levanto muy temprano. ¿Cuánto acá, ¿ya? Eh, me levanto muy temprano, ¿Ya? luego cuando vengo a grabar, este... A veces cuando estoy me estamos muy apurados, uh -huh. vamos de frente a peinado yeah. y luego me cambio, yeah. y luego voy con y luego me con Gonzalo me pongo a ensayar los textos para uh -huh. aprenderme Excelente. Ahora, de todos los peinados que te han hecho, porque tú y yo he visto que te hacen un montón de peinados y te engríen cada vez que vas a maquillaje y es una fiesta cada vez que Naima llega a maquillaje. ¿Cuál es el peinado que más te gusta? Bueno, tengo dos. Ya. A veces me hacen igualito como tengo ahorita, ya. Eh, mis dos, ¿Tú dos cachitos? cachitos, tú dos colitas, y, sí, y a veces me hacen mis dos colitas que también me gustan. Ah ya, pero ¿cuál de ellos te gusta más? Mi dos moñitas. Ah, eh, con lo justo con lo que estás ahorita. Sí. Ah, bueno, es que estás preparado porque hoy es un día especial para la gente que se está conectando. Ahorita ya somos más de 8500 personas conectadas en este vivo. Y estamos celebrando los 100 capítulos de Luz de Luna Sopla la vela! sopla la vela! No, no hay vela, no hay vela, lo siento, lo siento, lo siento, no hay vela Que me emociona, me emociona de vez en cuando ¡Clobo! ¡Se anima, Bueno, bueno, bueno, les cuento que estamos muy felices y queríamos hacer esta transmisión en vivo con todos ustedes porque estamos muy agradecidos, ¿no es cierto? Estamos agradecidos de corazón. Gracias infinitas a toda la gente que se conecta diariamente a América Televisión a disfrutar esta novela que la venimos haciendo desde el primer capítulo con mucho cariño, eh, eh, con mucha emoción también y con mucho, con mucho amor para todos ustedes. Ya superamos los mil 10, 10, personas que están conectadas y les vuelvo a, a comunicar porque... Tenemos un montón de sorpresas en esta transmisión. Yo les quiero decir algo súper importante y para no confundirme lo voy a leer prácticamente. Lo voy a leer. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que nos siguen diariamente en Luz de Luna. Y si te perdiste, por ejemplo, algún capítulo, puedes mirarlos completos y sin publicidad en América TV Go, ya lo sabes, ¿ah? ¿eh? aprovecha el cyber y entra a americatvgo.pe y si quieres llevarte una suscripción gratuita lo único que tienes que hacer qué es lo que tiene que hacer la gente ya, eh... Eh... Eh... Eh... Eh... Eh... compartir compartir esta publicación de manera pública en tu facebook y automáticamente ingresas al sorteo de 10 suscripciones Completamente gratuitas por tres meses para que puedas ver la novela en cualquier momento. Ya somos más de mil personas conectadas y estamos juntos celebrando los 100 primeros capítulos de Luz de Luna. ¡Uh! Y a mí me gustaría... También mandar saludos porque la gente quiere que mandemos saludos, Naima, yo te voy a decir los nombres y tú comienzas a mandar saludos a todos los niños y a todas las familias que nos están viendo en este momento. A ver, a ver, a ver, ¿quién me manda saludos? A ver, a ver, vamos a leer los comentarios, los tenemos aquí. Dicen que Ana Gabriel Romero Amador dice que le encanta la novela y la ve a través de TVGO, Ana Gabriel. Desde Bolivia, mándale un saludo, por favor. Bueno, Ana Gabriel, te mando muchos saludos y muchos abrazos, muchos besos y espero que cada día disfrutes la novela y te mando muchos saludos. Oh, excelente. Yo quiero mandarle un beso enorme para Luz Clarita, que siempre está pendiente de la novela, que no se pierde ningún capítulo. Un beso enorme y ya superamos los 12 mil. 12 mil personas conectadas en este momento. Uh, eso. Estamos celebrando, para la gente que se está conectando recién, estamos celebrando los 100 capítulos de Luz de Luna. Esta historia que ha cautivado a todas las familias peruanas. Pero nosotros queremos seguir mandando saludos. Dice: Saludos para Caterín Terrones. Mándale un beso enorme. Caterín Terrones. Hola Caterin, te mando muchos, pero muchos, pero muchos saludos y espero que disfrutes la novela con toda tu familia. Además hoy día tenemos un capítulo especial, porque celebramos los 100 capítulos y no podía ser cualquier capítulo, ¿cierto? Hoy tenemos un capítulo especial que tú no te lo puedes perder, ya sabes que Luz de Luna es transmitido por América Televisión a partir de las 9 y 30 de la noche. A ver, saluditos para la pequeña Luz, está muy linda la novela, Dios te bendiga, Mari. Mándale un beso Mari. Hola Mari, te mando Muchos besos y espero que disfrutes la novela. Exacto. ¿Cuántos años tiene Naima? Dice, actúa muy lindo. Mándale saludos a mi esposo Tony, nos dice Gladys. ¿Cuántos años tienes Naima? Eh, bueno, yo tengo ocho y le mando muchos saludos y muchos abrazos. A Tony. A Tony. Perfecto. Yo también quiero mandarle un súper saludo a toda la gente que se está conectando en estos momentos: a Zaira, a Elena, a Laura, a Lana, a Yaretsi. Gracias por los 100 capítulos, dice. Almendra, a Thalía, a Mariela Yactayo. Saludos para Sebas. Y Sofía, que no se pierden ningún capítulo. Además, se saben todas las canciones. Ya en unos minutitos voy a cantarles la canción que tanto les gusta. ¿Cuál? ¡Júrame! ¡Júrame! ¡Júrame, júrame, júrame, júrame! ¿Se la saben o no se la saben? Ah? Hagan sus pedidos musicales que odia Hoy hacemos lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Porque ya. estamos celebrando los 100 capítulos por ustedes Y casi ya llegamos a las 15.000 personas conectadas en este vivo. ¡Wow! ¡15.000! ¿Y qué estamos haciendo el día de hoy? Estamos celebrando los 100 capítulos de Luz de Luna ¡Uh, ¡Masta, Naima! <risa> Muy bien bueno, yo lo voy a contar, ya Naima contó cómo empieza... Ah, tú hablaste de algo interesante, dijiste que Gonzalo te ayuda a repasar un poco tus textos, tus letras. La gente no sabe eso, ¿no es cierto? Porque es difícil aprenderse tanto texto, tú tienes bastantes escenas, ¿no es cierto? Y a veces no da tiempo para estudiarlas todas. Entonces la gente quiere saber cómo hace Naima que interpreta Luz en Luz de Luna para aprenderse todos los guiones. Eh, bueno aparte también en mi casa estudió mucho todos los textos uh -huh. y cuando llega a la grabación gonzalo me repasa todos los textos hasta que me los aprendo gonzalo quién es gonzalo eh, explícale a la gente por favor eh, bueno gonzalo también es este también tiene un personaje en la novela que es manrique uh -huh. y bueno gonzalo es mi profesor de actuación exacto es el coach no es cierto porque sí. todos los niños aquí en del barrio de producciones tienen un coach que siempre está pendiente de cada uno para reforzar la letra, al nivel de acto y todo. También ¿no es este Miguel. Miguel Álvarez. Sí, Miguel. Miguel Álvarez, ¿qué hace de? Ephebio, mi abuelito. Eusebio, abuelito. También al comienzo de la novela siempre me ayudaba a hacer las coreografías. Por ejemplo, me ayudó en. En el, en... Y yo te digo que sí. sí La del pañuelo, ¿no? Sí. La del pañuelo, claro. También en el concurso, en el primer concurso claro. que tuve en el colegio. Que cantaste, sí. claro, claro. claro, Que cantaste Pedazo de Luna. Sí. Que dice así. Pedazo de Luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¿Qué más? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. A ver. ¿Qué quieres que te cuente? Cuéntame, pues. Entonces, Gonzalo es tu coach, ¿no es cierto? Miguel también es tu coach. Y también tenemos otro coach de baile y de coreografía que es Carlos Lullo, que siempre está pendiente sí. también para los grandes momentos. Le mandamos un beso enorme a toda la familia de Carlitos Lullo porque también son fanáticos de la novela. Sucede algo bien interesante con Luz de Luna. Porque claro, nosotros que actuamos en la novela, somos hinchas, yo no me pierdo ningún capítulo, con mi familia llego, y es la alegría, papá, llegaste, llegaste, me dice mi hija Luz. llegaste por debilmente a ver la novela conmigo. Pero no solamente los actores estamos viviendo esta locura de Luz de Luna, sino todo el personal técnico y de producción es hinchas número uno de Luz de Luna. No se pierden la novela. Además, hacen sus hipótesis de qué es lo que va a pasar. ¿Tan contado? ya? ¿Están contados, bro? ¿Sí, no? No. ¿No te he contado? ¿No? Uh -huh. Bueno, bueno, ellos me cuentan a mí, que yo los veo todos los días, me cuentan sus hipótesis, me cuentan, ay ah, yo ya sé qué le va a pasar a este personaje, debería, hasta, es más, dan sugerencias. Lo mismo hace la gente que se conecta a través de las redes sociales, ponen ahí sus sugerencias, esto le podría pasar a los personajes, esto. Así que, nada, estamos viviendo todos felices esta locura de Luz de Luna, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y ser de Luz de Luna el programa más visto a nivel nacional de DESESTRENO uh, Estamos alcanzando cifras de, de eh, rating impresionantes que no se veían hace muchísimos años y ahora dime, ¿la gente te reconoce en la calle? Sí, hoy ¿Sí? también me reconocieron, estaba en el... centro. Así cuenta, a ver, cuenta, cuenta, cuenta, cuenta, cuenta esa anécdota, cuéntala pues Cuenta pues Tú primero No, tú, tú, tú primero. Tú, tú, tú, tú, tú. primero poco. poco a ver ya, ¿qué? Po. ¿Po? Ya, ¿qué? ¿Po? Ya, cuéntame tú. Está bien, yo voy a contar. Bueno, la gente sí, pues cuando yo ando en mi carro eh, y bajo de mi carro a veces para llegar a la locación, automáticamente la gente me ve. Pero yo no entiendo cómo la gente me puede reconocer porque a veces yo llego con lentes negros con mascarilla. Sí. Pero igualito la gente te saca, es increíble, ¿no? Porque ahora normalmente todos estamos con mascarilla para protegernos. Y, este, y la gente igual me pide videos, saludos. Nunca en mi vida había hecho tantos videos saludos te lo juro, hmm. nunca. Yo he hecho muchos personajes. Uno de los personajes más queridos que hice también fue Duque. Grabé algunos saludos, pero esta vez fueron, wow, millones de saludos he grabado, te lo juro, nunca. Es más, me tengo que tomar un tiempo en mi casa para comenzar a mandar saludos, mandar saludos, mandar saludos, porque así se me llenan a veces. Pero hoy no es la excepción y en este vivo vamos a mandar saludos, ¿no es cierto? Sí. Dile a la gente que vamos a mandar saludos. Bueno, les mando un saludo a toda la gente que está conectada y que espero que disfruten cada día la novela con toda su familia. Eso, y hablando de saludos, vamos a empezar a mandar saludos en este momento. Lo único que tienen que hacer, ya saben, ¿ah? para poder llevarse una suscripción gratuita en América TV Go, tienen que compartir este, esta transmisión en vivo y automáticamente entran al sorteo de 10... 10 suscripciones gratuitas para que vean la novela en el momento que quieran. Ya sabes, disfruta de los capítulos de Dulce de Luna y de todas las novelas que hace del Barrio Producciones en América TV Go. Aprovecha el cyber, puedes inscribirte o si no, compartes esta transmisión y automáticamente puedes llevarte una suscripción gratuita. Una de las 10 suscripciones gratuitas que vamos a regalar el día de hoy. Bueno, me estuvo hablando un poquito acerca de eh, de cómo empieza su día de rodaje. Ahora yo les voy a contar cómo empieza ya. mi día de rodaje. ¿Te parece? Ya. Bueno, mi día de rodaje empieza muy temprano. Yo me levanto cerca de las 6 6 y media de la mañana. Nunca me había bañado tan, tan <risa> temprano. Todos los días. Pero bueno, es el sacrificio que uno hace. Este, me levanto temprano, me voy a la cocina, eh, sacocho mis huevitos. Sí, ¿por qué te ríes? No, nada. Sacocho mis huevitos, me preparo mi cuaquercito este mi yogurcito tengo una loncherita me agarró la lonchera de mi hija de verdad debo confesar que me agarró la lonchera de mi hija porque no tenía lonchera entonces me, me he apropiado de su lonchera y ahí llevo pues mis cositas no mi cuacercito mi frutita mis huevitos sancochados porque claro salgo tan temprano que no me da tiempo de tomar desayuno en mi casa y obviamente mi familia está este botando babas durmiendo todavía no entonces luego de que preparo mi desayuno me alisto termino de ver todos los detalles y, chapo mi carro, y ¡pum! Me voy a las grabaciones. Apenas llevo las grabaciones, comienzo a saludar a todo el mundo, porque a mí me encanta saludar, de verdad. de serle buena vibra a toda la gente y decirle que hoy va a ser nuestro día, gente. Hoy es un día especial. Más hoy, que fue en los 100 capítulos, no cómo ha venido todo loco, emocionado. Este, y bueno, de arranque ya entro a maquillaje. Este, no sé si han visto en mis redes sociales, a veces me ponen unas cosas, acá unos unas parches. unos parches así para que baje la hinchazón porque como me levanto bastante temprano ahí he visto que, que ha visto no? no es cierto sí unos parches negros aquí que me ponen para bajar la desinflamación de mis de mis ojeras que son naturales y hermosas <risa> y luego comienzan a maquillarme el proceso no demora mucho el maquillaje porque no me ponen tanto maquillaje y el pelo tampoco es que lo tenga tan largo como como tú por ejemplo que te tienen que hacer tus onditas tus cachitos y todo eso no es cierto y luego de maquillaje voy a vestuario y luego de vestuario ya me pongo las camisitas, los politos que usa este, el león de la cumbia y automáticamente ya comienzo a revisar mis escenas y ya me llama Marjorie o Melissa y me dice ¡Actores al set! ¡Actores al set! Tengo grabada esta, esta, ese, ese llamado en mi cerebro y me voy al set y comienzo a pasar, ¿qué pasó? ¿Te asustaste? Es un fantasma, ¿no? ¿Es un fantasma? ¡Ya! Yeah. ¿Qué? ¿Alguien te pasó la voz? ¿De verdad? Ya bueno. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué? Ya, está bien. Entonces, eh, eh, llego al set y comenzamos a pasar la letra. Comenzamos a leerlo un poco, a entender de qué van los personajes, de dónde vienen, a dónde van, y cuál es la emoción que están atravesando en ese momento. Luego de eso, puedo grabar 15 escenas durante el día. Eh, un buen día de orraja incluso puede superar las 15 escenas, gracias a todo el equipo de producción que hace posible eso. A veces, después de grabar, tengo que ir a grabar las canciones, porque las canciones no se graban en la novela, las canciones se graban en un estudio profesional en Pulpo Estéreo con Juan Carlos Fernández, y que le mando un gran abrazo y un beso enorme a todo su equipo, a Julito, a Kerman, a Kilcli, que son unos tromes, este, y comienzo a grabar las canciones, y después llego a mi casa, a seno, y veo la novela. Ese es un poco mi día de rodaje. ¿Qué más te gustaría saber? Vamos a leer vamos a leer algunos comentarios de la gente para saber exactamente qué les gustaría, qué les gustaría saber de la novela. Hagan sus preguntas, estamos conectados, ya superamos los 16 mil, las 16 mil personas. ¡Uh! Estamos felices porque además estamos celebrando, los que no se han conectado se recién. Creo que es de cartón. ¿Está bien? Ya, ya, ya. Ahí me te ya. Estamos celebrando los 100 capítulos de Luz de Luna y queríamos celebrarlo obviamente con ustedes porque ustedes son nuestro principal motor para dar lo mejor día a día. Saludos para, a ver voy a mandar saludos, saludos para Gaby, para Karen, para Yamise, para Yusara, para Joana Rodríguez que está viendo este video, saludos para Lili, saludos para Inés, Saludos para Astri, saludos para Alfredo, para Mariela Mantilla. Nan, Manda saludos, dice Mariela Mantilla, dice Naima. Manda saludos para mis hijitas Natalie y Paloma Nicole. Natalie, Paloma Nicole. Ya, bueno. Natalie, Paloma, Paloma Nicole. y Nicole. Les mando muchos saludos y muchos abrazos. Espero que disfruten la novela. Y que la vean todos los días porque está muy interesante. Y hoy tenemos un capítulo sorprendente que tú no te lo puedes perder. Saludos para Azucena y toda su familia. Especialmente para su hija Emily Guadalupe que hoy está de cumpleaños y que nos ve desde Ecuador. Imagínate Emily. Feliz cumpleaños. No. Le cantamos cumpleaños a no? Ya. Uno, dos, tres. Cumpleaños. Ya. Ya. Ay ay ay, okay, está bien. Vamos, uno, dos, tres. Cumpleaños, feliz. <risa> <risa> ah, eres viva, tú. No me querías tomar el pelo. Ya ya, happy birthday. Bueno, happy birthday. Ya pues. Ya, ya, ya. Bueno bueno, saludos, saludos para ¡Cumpleaños! ella que está cumpliendo. Años. Sí, sí sí sí, yo mientras leo las las. Verde. <risa> Saludos para Jenny Poma, para Paola Chipana, para Nabel Flores, para toda la gente que se está conectando. Gracias. Estamos leyendo cada uno de sus comentarios y nos llenan mucho, mucha felicidad. Para Mayra Marte, para Mayra Alejandro. Gracias. Saludos para tu hija Sofía de Parte del León, de La Cumbia. Toda la vibra. ¡Bua! Ahí está. Para que sientan la vibra. ¿Quieres hacerlo de nuevo? Ya. Yeah. Uno, dos, tres. Ahí está, ya ves, ahí está, ahí está, ahí está. está. Salud para Ivanita, Ivanita. Ivanita está que me. Ivana es la productora. Sí, Ivana de la Piedra es la productora. Y, y, y, y está acá que me, me está diciendo que mañana tengo que ir a Pachacamac a la una y media de la tarde. Porque me voy a presentar en vivo, en boca de todos, así que no se lo pueden perder. Pero Ivanita se ha olvidado que estoy en vivo ahorita. Y entonces ahorita ¿Sabes le mando... Que se debe estar haciendo... algo, ¿Sabes qué se debe estar haciendo ahorita? Las uñas. Sí. De toda manera. Porque le mandó un videito Sí, Ivanita Ivanita siempre se hace las uñas. Bueno, seguimos en este vivo. Muchísimas gracias. Ya superamos las 16.000 personas. Y ya saben qué. Tienen que compartir este vivo para ganarse una de las 10 suscripciones gratuitas de tvgo.pe. América TV Go, Para que puedas ver la novela en cualquier momento. A veces sucede... Que salgo muy tarde de grabar, arranque. Lo primero que agarro es: agarro mi celular, pongo América TV, que ya me bajé la aplicación, y comienzo a ver la novela. Me estaciono y veo la novela. Espero el corte comercial y avanzo un poquito. Termino el corte comercial, me estaciono nuevamente. Comienzo a ver la novela. Va el corte comercial y de nuevo avanzo así. Ya llego como a las 12 de la noche a mi casa. <risa> Saludos para todos los artistas, para todas las personalidades de América Televisión que nos han mandado eh, mucho. Dice Ivana que no se está haciendo las uñas, dice la productora. Qué malo. Eh, no creo, ¿no? Difícil, difícil, difícil. Bueno, ya saben, tienen que compartir esta transmisión para llevarse las 10 suscripciones gratuitas de América TV Go por los 100 capítulos de Luz de Luna. Lo lejos. No, no, no. Caramba, no. Basta, basta. ¿Qué te pasa? pone plantita. te pasa? Saludos también para Shirley, para Ángel, para Alejandro y para toda la gente de producción también desde el Barrio de Producción es casi posible que esta transmisión llegue a usted. Saludos especial también para Michelle Alexander. Mándale un beso a Michelle Alexander, por favor. Bueno, Andrea. Michelle, te mando muchos saludos y muchos abrazos y estoy muy agradecida porque por me elegiste para esta novela. ¿Y cómo fue tu casting? ¿Te acuerdas de ese momento? Eh, mandaste tu video, ¿no es cierto? Sí, mandé un video, video cantando. Porque hicimos una convocatoria abierta, ¿no es cierto? Miles de niños se, se presentaron a esta convocatoria y tú como, como uno de ellos mandaste tu video, ¿no es cierto? ¿Y, y, y qué sentiste cuando te diste cuenta que te habían seleccionado? <risa> ¡Ay, ay! <risa> Cuéntame. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? Me, me sentí muy orgullosa, contenta, emocionada, nerviosa, todas las emociones. Todas las emociones. Y tú hiciste un casting conmigo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Llegamos a hacer un casting contigo? ¿no? Ah, sí. Sí, ¿no? Claro, Escena claro, de, claro. De, de, por Zoom. El cementerio. Hicimos por Zoom un casting porque, claro, estábamos en una época difícil, no podíamos juntarnos todavía. Y los castings fueron por Zoom y hicimos la escena del cementerio, ¿no? Esa escena donde yo cantaba, si no tuviera sido, ¿se acuerdan de ese momento o no? La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Qué lindo. Ustedes saben que esa esa escena me conmovió, así asu un montón así, de verdad que, que fue una de las escenas tops que he grabado en la novela. quiere jugar tú, quiere jugar, ya va a llegar, tranquila. Naima quiere jugar el campeonato de globos, ustedes lo han jugado ya me imagino en sus casas también. Saludos para Xiomara, para David y Leonardo, ni nos pide este saludo, que están muy atentos a cada capítulo de la novela, que no se pierden la novela, además se sabe en todas las canciones de la novela, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más? ¿Qué más está diciendo la gente? ¡Uy, hay un montón de gente Ay. conectada! Lucía dice, ¡Hola, felicidades! ¿Pueden saludar a mi hijita Angelí, de cuatro años, que lloró cuando se fue Lucilcita en el avión? ¡Oh! esa escena también fue dramática, ¿no? Yo les cuento que tuve que correr, y corrí, y corrí, y corrí para chapar el avión, pero nunca lo chapé. Me daba risa su cara. ¿Por qué? Cuenta, pues, cuenta, ven. Cuenta, pues. Que cuando te mirás, estaba cansado, ya claro. Estaba ya sin sin, sin aire, en los pulmones. Fue horrible porque tuve que correr muchísimo. Aparte, la avioneta corría. ¿Cuántas, cuántas veces se repitió esa escena? Um, alrededor de cuatro, cinco veces. Y el avión corría muy rápido. Muy rápido. Yo le voy a contar una anécdota. La gente no sabe. Pero bueno, este la camioneta que yo manejo, eh, supuestamente en la escena, se, yo aparezco y. y Llego con la camioneta y me pongo en medio de la pista de aterrizaje, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces bajo de ahí, me peleo con Chube, no sé si recuerdan en ese momento, me peleo, ¡pum! lo boto lo, bota, Chube, señor, lo eh. boto, lo boto y corro hacia el avión y digo, no, necesita no, pare, pare, pare, y el avión ¡pum! despega, ¿no es cierto? Pero después, luego el avión tiene que aterrizar pero mi camioneta estaba en medio de la pista de aterrizaje, entonces lo que hacíamos era mover rápidamente mi camioneta para que sí. pueda aterrizar el avión. Pero sucedió, y vamos no. a mandarle un cariñoso saludo al asistente de dirección Cuba, un abrazo a mi hermano, ¿Qué? sucedió que Cuba se subió <risa> al avión y se llevó mi llave, entonces el avión estaba en el aire a punto de aterrizar y no podía mover mi camioneta, entonces todos entramos en shock, shock. entonces tuve que correr, ya de lo cansado que estaba, tuve ¿Tuvieron que correr. Todos Carro. Tuve que correr 100 metros más para llegar hasta el carro, eh, desengancharlo ahí con un truco y todos empujando el carro para que pueda este, aterrizar el avión. Esa es una anécdota, son cosas que pasan durante las grabaciones. ¿Alguna anécdota que te haya pasado a ti? Eh, Naima, durante las grabaciones, algo que te puedas... Este, ah, ya. Yeah. Eh, el mismo día antes de que tú llegaras, yeah. eh, Habíamos terminado una escena yeah. y yo, estamos en el carro, yeah. yo, yo iba a bajar. Yeah. Y en una de esas, uh -huh. eh, iba a cerrar la puerta del carro y me, acu me acuerdo de mi mascarilla. Ya. Yeah. Cierro la puerta y metí mi dedo. Y luego eso como que circuito. ¡Me dedo. tímido! ¡Ah! cerraste el. la puerta! ¿Tú, ma? ¿Te cerraste sí. el... ay, Ahora no, quedó mi dedito así wow. A ver, ¿cómo está tu dedito? A ver... Oye, sí, ¿no? Bueno, bueno Hay gente que la pase peor con esas cerradas de puerta ¿Y qué hiciste? Pero a ah. mí yo voy a contar algo que tú no quieres contar sobre ese día de la puerta de tu dedo que te dijeron, varias veces te dijeron no estés abriendo y jugando con la puerta. No yo, estés abriendo y no ya ya Ah, eso no ya ah, eso no cuentas, eso yo no yo cu ya Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Lo siento. Puedes repetírmelo. El Siri de mi celular que son... <risas> eh, Esa vez yo solo Por eso la misma se eh, chacó el de ayer. Yo voy a eh, de contar. Eh, Por eso vez... la misma se chacó el y se quedó así. Esa vez yo estaba cerrando la puerta tranquila. Cierro, Me acuerdo de mi mascarilla. Así ya. me toca <risa> Bueno, son cosas que pasan, accidentes que pasan ¿Qué tal las escenas en la piscina en la casa de Eus? Eh, bueno, en las ¿Hacía dos ¿Hacía frío o no, más o menos? En la, en la primera, cuando me metí con, con Eus en, Estaba, cuando llegué, estaba chispeando yo ¿Ya, estaba ¿Ya chispeando? ¿Estaba lloviendo? Sí. Y te tuviste sí. que meter a la piscina ah, no, o sea, La gente no. no lo sabe, pero mira, no. imagínate, no es tan estaba, fácil Estaba chispeando Y entonces, cuando ya nos tocaba la escena ya. Al toque, no sé qué pasó ¡Pum! ¡Salió el sol! ¡No! Estaba con las escenas de, Gabriel, de Gabrielito, ¡Pum! ¡Salió el sol! Pero esa vez no estaba chispeando. ¡Qué lindo! De repente el Luna de arriba nos mandó el solcito. ¿Qué? ¡Puede ser! ¡Puede ser tu angelito que te cuida! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! A ver, una anécdota que me haya pasado. ¡Ah! Ya sé. Hay una escena, no sé si. Ah, no, todavía no sale al aire, pero vamos a espolear un poquito, ¿ah? ¿eh? ¿Quieren que espolee o no? ¿La de la silla? Sí. <risa> <risa> ya, yo cuento, yo cuento. Cuenta, cuenta, cuenta. Solo he visto el video, pero. Pero pues... cortito, sin mucho eh. detalle, porque tú sabes que no salió al aire todavía. Esta, me parece que estaba grabando una escena. Ya. Y supuestamente se tenía que sentar en la silla. Y la silla estaba muy atrás. <risa> Yo estaba silla, viendo silla, un video así, ¿no es cierto? Ah, estaba estaba sufriendo, yo así mi hijita, mi <risa> guita, Y supuestamente se, <risa> estaba así Se quería sentar en la silla Y la silla estaba uh, más o menos acá Ya. Y él se que, estaba acá Se, se, que, se sentó y ¡pam! Se cayó <risa> Terrible, y tú crees que alguien, alguien, alguien me auxilió, todos se comenzaron a matar de risa, hasta los camarógrafos, estaba la escena Alma, estaba Ciro, estaba Liliana Trujillo que hace de Yolanda, mi mamá todos muertos de risa. Mira, estamos cerca de las 17.000 personas conectadas y estamos celebrando los 100 capítulos de Luz de Luna. ¡Sopla la vela, no! ¡Sopla la vela, no, no, no, tú porque tú te paras comiendo la torta. No tienes que comer la torta, chica, no tienes que comer la torta. Bueno, vamos a seguir mandando saludos. Y ya saben ¿ah? que si ustedes quieren ver los capítulos, los mejores capítulos de Luz de Luna en vivo o los capítulos que han pasado, simplemente tienen que suscribirse. A tvgo.pe, ya lo saben. Y hoy, si compartes esta transmisión, automáticamente estás participando por 10 suscripciones completamente gratuitas por 3 meses. Lo único que tienes que hacer es compartir en tu Facebook esta transmisión de manera pública y ingresas al sorteo Ya, y dime una cosita. A ver, cuenta. Te, eh... Me asusto cada vez que tú te, te acomodas y me vas a preguntar algo, yo tiemblo, tiemblo, tiemblo. ¿Va a haber segunda temporada? ¿qué opinas? Sí. ¿Te gustaría? Sí. ¿Sí? ¿Qué dice el público? ¿Le gustaría que haya segunda temporada sí. o no? A ver. a ver, vamos a ver, vamos a leer los comentarios vamos a ponerlos acá para que la gente nos siga viendo nuestras caritas ¿Qué a ver, ¿qué quieren? ¿Quién quiere que haya segunda o segunda, segunda temporada? A ver, cuéntenos por favor saludos para mi hijita Angie María Nela Viera Santiago nos pide que le manden un saludo para su hijita Luana desde Piura, Luana te mandamos un besote Gracias y saludos a todo el norte Oye, no sabes la cantidad de gente que nos ve En el norte, por todos lados ve Luz de Luna De verdad Es impresionante El fin de semana estuve en Ica Y no sabes la cantidad de cariño y recibimiento que han tenido Vi un video de TikTok Tuyo que salía que estabas, creo, haciendo algo con una, una tabla, algo así. Ay, y bah, te caí. Me caí. Sí, hice zambor en Ica, en un cerro en el desierto. Y me saqué la mugre. Y grabé un TikTok que pueden ver mi. ¿Cuál es tu. ¿Tienes cuenta de TikTok ahorita? Sí. sí. ¿Cuál es? Para que te sigan. ¿No tienes? No, no. Bueno, Ahí yo salen, tengo. Nomás. Yo tengo cuenta de TikTok. Ya saben, pueden buscarme Andrés Silva. En TikTok, y acabo de subir un TikTok muy gracioso. Sí, me gustaría con, con la musiquita esa. Es... Eso, Tilín. Dale a tilín, tilín. Eso tilín, tilín, tilín. A la miércoles Tilín. Ah. Eso, Tilín. <risa> vamos, Tilín. Eso, tilín. Mm, tilín. Saludos para Cajamarca, para Malilú y Ailín, que son fans, los dos. No se pierden ningún capítulo. Les mando un besote también para Cajamarca. Saludos, saludos para toda la gente que se está conectando. Saludos para la ciudad de Paján. Rosaurita dice, un beso enorme. Ya superamos los 17 personas conectadas. ¿eh? Saludos para Juanela y Ian Abel, sus hijos de Juanita. Un beso enorme también para ellos. Saludos con muchos cariños para Danae Méndez. Un beso enorme. Y yo quiero mandar un cariñoso saludo especial para mi ahijada Majo que en unos días se va a someter a una operación eh, bastante dura, difícil, pero sabemos que va a salir de esto airoso. Saludos para toda su familia, bendiciones, y estoy pendiente de que todo salga bonito. Y si los médicos me están escuchando, por favor, engrían mucho a mi sobrina, por favor, que está en el INCOR en estos momentos saludos, sí, Ivana de la Piedra, mira, ya se conectó Ivana de la Piedra, dice, sí, segunda temporada, claro, tiene que haber segunda temporada, de todas maneras, saludos para Samir, de parte de su mamita, Betty, y de parte también del León de la Cumbia y de Lucecita, bueno, ojalá puedan grabar en el Guaralino Internacional, dice, uy, sería bacán grabar en el Guaralino un conciertazo con gente, ¿no? pero ahorita por la pandemia es un poco complejo, pero igual, igual, bueno, mucha gente disfrutó del de concierto que hicimos virtual. ¿Tiene una moneda? ¿No? Que la tía Erika, que la tía Erika te, te, te, te, te, te, te, te dé una moneda. Estamos acá acompañados, como lo ven. ¡Saludos para Caraballo, para Jaren, Calle, Roldán! Vamos, León, me dolió cuando Eus se llevó a luz. Sí, pues, esa escena ha sido terrible. ¿Y vieron la escena donde yo estaba en la playa, ahí, orando sufriendo la por la esta playa? niña? En la playa, en el mar. Me metí al mar. ¿No has visto esa escena? Bueno, es que tú no ves todos los días la novela, pues, de repente. Pero sí. ¿Qué haces? está comiendo la torta? Naima, basta. Ya. Naima, el, el último. te va a caer mala. ¿eh? yo no sé. Está rico. Son fans del mundo mundial. Saludos para mis hijos Fabricio, Valesca y Alison. dice Kitty. Muchísimas gracias. Bueno, hoy les cuento que tenemos un super capítulo, un capítulo muy poderoso, celebrando los 100 capítulos de Luz, de Luna, y tú no te lo puedes perder. Y ya sabes, si quieres ver cualquier capítulo pasado o el capítulo en vivo, a través... de de tu celular, de tablet o computadora, así que no tienes un televisor cercano, simplemente tienes que ingresar a tvgow.pe, suscribirte y aprovechar Cyber, ¿ah? ¿eh? Porque hay una oferta buenísima. ¿Qué pasa? Ay, ella quiere jugar con globo, ya. Pero ¿cómo hacemos para jugar con un globo? A ver. a ver. La gente no va a ver tanto, a ver, saquemos las sillas a un lado. Que la idea es que, ¿qué? Que, que el globo no se caiga. ¿Sí? Ahí, está. ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Eso, vamos, eso, ahí está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, uy, uy, a ¡Eso! eso. eso. eso. toca a mí, Toco a mí! toca a mí! Listo, ya está, suficiente, volvamos al vivo. Bueno, seguimos así, seguimos así disfrutando de este día lleno de grandes sorpresas, ya saben que pueden visitar las redes sociales desde el Barrio Producciones, arroba Del Barrio Pro, en Instagram, en Facebook, estamos en TikTok también y por supuesto las redes de América Televisión. Saludos para Delia y para todo el equipo de redes también de América Televisión que hace posible que estemos conectadísimos, ¿no es cierto? ¿Qué te gustaría decirle a la gente? Ya te cansaste, ya ves, ya te cansaste. ¿a? ¿Qué te gustaría decirle algo a la gente el día de hoy por los 100 capítulos? Eh, bueno, que espero que todos los días disfruten la novela con su familia uh -huh. y que la pasen muy, pero muy, pero muy bien y que la sigan viendo porque cada vez se pone más interesante. ¿Cuál crees que.? Eh, ¿Cuál escena es la que más recuerdas tú de todas las que hemos hecho hasta el momento? ¿Una escena que te, que, que te haya gustado en particular y quieras compartirla con la gente? Eh... ¿Qué te pasa? Oh. ¡Caramba! ¡Habla ya, habla! Ya, eh, cuando... ¿Se acuerdan cuando tenía una profesora de canto? Ya, ok. Ya, ¿y se acuerdan cuando le dije, este bruja horrible y le saqué la lengua ya, Esa ya. fue mi escena favorita También cuando me peleé con Mabel Ya, ok Ah, claro cuando, ¿Qué le dijiste? Que ella nunca iba a ser tu mamá No, esa no, es? la primera pelea ¿Cuál fue cuando, esa? Cuéntame. Lo de los aretes Ah, claro, que se habían choreado los aretes En realidad, no en Ella realidad, no se lo había choreado no. Eros eh. le había dado los aretes de tu mamá y ella lo mostró y tú te quedaste con una pieza y dijiste, oh por Dios, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Está bien, está bien, está bien, esa escena bonita. Una de las escenas que más me ha gustado es esta última que ha pasado de la avioneta, porque ha sido así como una escena con mucha acción. Otra escena, bueno, la del cementerio, cuando te conozco por primera vez. Eh, otra escena que yo recuerde bueno, con Luna bailando en el cerro, lindo. Porque hubo un don ahí hermoso cuando cantamos la bailamos la, la cumbia del ¿Qué pones esa cara? La cumbia del la cumbia del amor es esa es la cumbia linda la cumbia linda del amor Eso, un saludo para Mesones gran cantante y yo quiero agradecer aprovechar en este vivo para agradecerle a toda mi familia les mando un beso enorme gracias por el apoyo incondicional que siempre me da mi familia también son los fans número uno del mundo mundial. No se pierden nada, saludos para Nico, para Fabiano, para Betsy, para Fernando Para toda la gente que, que siempre está en mi corazón Y siempre están deseando lo mejor para mí Vamos a mandar saludos, ¿te parece? A ver, yo te digo los nombres y tú vas mandando saludos Saludos para... Sebas y Juan Carlos de Suyana ¿En cómo? Sebas y Juan Carlos de Suyana, vamos Hola Sebas y Juan Carlos Les mando muchos saludos y muchos abrazos, espero que la pasen bonito, disfrutando la novela con, su, con toda su familia. ¿Qué me miras? ¿Qué? ¿No te puedo mirar? Estoy feliz, cuéntale. ¿Qué te pasa? <risa> ¡Saludos ya! Saludos para Marcela Marchán y a sus hijos, Tracy de la Cruz y Francesco, que son fans número uno, tuvieron en su concierto virtual. Fue muy bonito. ¡Ay, qué lindo! La pasamos en el concierto virtual, ¿no? Harta gente se conectó también, ¿ah? ¿eh? Saludos hasta Puente Piedra, amigo León de la Cumbia, dice Luz. Luz sabrá que eres su papá en la serie y se pondrá muy feliz. Saludos para Liliana Cisneros, saludos para... Dice Lady, dice, hermosa novela, nunca me la pierdo. Felicitaciones por los 100 capítulos. Gracias por todos sus bonitos deseos. Ahorita ya somos más, casi mil personas conectadas ¡En este vivo! ¡Y acá está la torta de los 100 capítulos! ¡Eso! ¡100 capítulos de Luz de Luna! ¡Y los celebramos con ustedes porque los queremos muchísimo! <tose> <tose> ¡Ey! ¡Excelente! ¡Excelente, excelente! No, no, gracias. ¿no quieres probar un poquito? No, gracias. No, gracias. No, gracias. no, gracias, no, gracias. No, no, no, no, no, no, no, no, no. no gracias, ¿verdad? <tose> es dulce, corazón que te comes tú por la torta cada rato. Bueno, ya saben que pueden compartir esta, este vivo a través de sus cuentas de Facebook y automáticamente van a ingresar a un sorteo, ¿no es cierto? Para llevarse 10 suscripciones gratuitas de América TV Go por tres meses, ya lo saben, ah ¿eh? y si tú quieres ver la novela en cualquier momento de tu día, ya lo sabes, ingresa solamente a tvgo.pe, suscríbete, aprovecha el cyber porque hay una producción buenísima y así vas a poder ver la novela en cualquier momento, y si quieres recordar una escena que te cautivó, que te emocionó, que lloraste, que te alegraste, bueno, ingresa a tvgo.pe e. Saludos para toda la gente de TVGO, para Carol, para María, y para todo su equipo que siempre están dándonos estos regalitos que los podemos compartir con ustedes. Saludos para Anita también de Promociones, que siempre me escribe y me manda su buena vibra. Saludos para Giancarlo, para toda la gente del canal que también está disfrutando, al igual que nosotros, de este gran éxito de Luz de Luna. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le contamos a la gente? ¿Qué más ¿Qué más quiere saber la gente? A ver, alguna pregunta. Vamos a leerla acá. Dice, felicitaciones León, no me pierdo ningún capítulo de Luz de Luna. Un saludo para mi mami Jenny y sus hijos Sebastián y Joan. Saludos para la mami Jenny, para Sebastián y Joan, que no se pierden ningún capítulo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dice, a mí me gustó cuando por primera vez se conocieron ustedes. Eso, lindo momento, lindo, lindo momento. Saludos también. ¿Por qué lloras si tienes a tu hija al costado? ¿Qué? No, pues, en la ficción, en la ficción, es ese momento. Saludos para Rosa, dice, muy bonita la novela, para Emily, para Brenda, para Sara, para Lynn. Saludos a mis hijas, Mía y Amy. Amy o Amy, por favor, que todos los días te miran, quieren conocer desde Cusco. Saludos para Cusco. Un beso enorme para todo el Perú que nos está viendo y que no se pierde ningún capítulo. Y hoy tenemos un capítulo impresionante la novela, que no se lo pueden perder. Si ustedes no han visto el avance, búsquenlo a través de las redes del Barrio Producciones, porque, no saben, el capítulo está recontra power, power, power. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Estamos llegando al final de esta transmisión. Espero que hayan disfrutado de este momento, que se hayan alegrado con los saluditos. No podemos mandarle saludos a todos porque son muchísimos. Tenemos no sé cuántos comentarios aquí. Tenemos... Casi 800 comentarios y la gente sigue compartiendo esta transmisión, ya sabes que si la compartes puedes ingresar al sorteo de 10 suscripciones gratuitas de tibigo.pe para que puedas ver la novela en cualquier momento. A Habla. ver, te, te quiero decir una cosa. Es que está con pedazo de torta. Ya. Bien. Eh, a ver, ¿puedes hacer un TikTok? ¿Ahorita contigo un TikTok? No, no, o sea, un TikTok así, por ejemplo, no sé, el de Jurame. ¿Ahorita? Sí, ahorita, para el público, claro si me ponen la música yo la hago a ver, acá está, la buscamos tú la tienes, a ver, a ver, a ver yo la busco, ¿eh? al toque, a ver, entro a mi cuenta de TikTok me, paso, me siguen ya, mi cuenta de TikTok ya saben cuál es, mi cuenta de TikTok es Andrés Silva Oficial esta acá esta de acá quiero llegar al millón, por favor a ah, este video ella quiere que se... la gente se burle de mí este es el video que hice un ICA y me saqué la mugre. No, sí, no, no vieron sí. la parte donde se cayó. A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo. De nuevo. Ay, de nuevo ah, esto está mal, ahí, ahí. Ya, más acércame. Ver, ahí, ahí tiene que subir la nieve. Ya ahí. Pum, pu, pu, pu, pu. <risa> <risa> y bueno, hay un montón de videos. Este video también que, bueno, a la gente le gusta muchísimo. Que estoy bailando. Podría ser que al final. No va que pensar que salen. Eso, ya lo saben, Andrés Silva, oficial, ayúdenme por favor a llegar al millón, me falta poquitísimo, me faltan 3.000 seguidores. Si 3.000 seguidores de esta transmisión me siguen, ya llegó el millón, voy a estar bien contento y bien feliz. Pero bueno, tú me pedías que haga el me Challenge, o ¿no O cualquier cierto? TikTok, no sé, que tengas ah, ahí. A ver, a ver. A ver, tú ponlo. Ya. Y lo hago acá, pero ya no me acuerdo ya cómo era. A ver, vamos a hacer... Ahí. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás haciendo los oídos? Yeah. No, pues. no, ya. Ya voy a poner otro. ¡No, pues! ¡Ya ya, escuché! Ya, ya, ya. Ya, ya. Acá. Ya, pongo. Ya. ¿Ya? ¿tú ya, ya yeah, pues. Ya. Yeah. Ya, yeah. yeah, pues, yeah. yeah, ahora júrame, por, ah. júrame, júrame, júrame. Ahora júrame. Se alocó, ¿eh? se ¿Para ¿eh? <risa> Para vale, la izquierda. ¡No! Sí, así es. Vale, vale. Eso, bien, ahí ¿eh? bien nos alocamos, ¿eh? Así nos ponemos cuando celebramos los 100 capítulos. Ya está. Listo. Está. Suficiente. Mucho, mucho, mucho... Mucha chistosa ya. Mucha chistosada, mucha chistosada. Bueno, gente, ya saben que tienen que ver... Ya saben que tienen que ver la novela el día de hoy. Tienen que ver Luz de Luna hoy a las 9 y 30 de la mañana. De la mañana, no. ¿qué ¿Qué, haces hablar? ¿Qué Listo. Tienen que ver Luz de Luna hoy a las 9 y 30 de la noche por América Televisión. ¿No es cierto? Y vamos a cantarle un poquito porque a la gente les gusta. Ya. Cante, pues, júrame, canción ¿no para sé? dos. Cúrame mejor. Cúrame y después canción para dos, ¿ya? Vamos. Una. Ah, la ponemos acá pues para cantar encima de, de, de la pista para que la gente pueda escucharla mejor. Ya saben que también pueden conseguir las canciones de Luz de Luna, toititas en Spotify. Tienen que seguir esta cuenta. La cuenta es del Barrio Producciones. Ponen del Barrio Producciones y automáticamente les sale todas las canciones. Vamos a ver. Eso, no sé si me escuchan. Espero que sí. Júrame que tu amor será para siempre. Cúrame, júrame, cúrame júrame que estarás siempre a mi lado. Cúrame, júrame, qué bonito es amarte, qué bonito es besarte. Dejarás. Júrame mi amor que siempre me amarás. Júrame. Júrame. Júrame. ¡Qué lindo! Bueno, bueno, bueno. Y de esta manera nos vamos despidiendo. De este vivo, nos ha encantado disfrutar, contarle algunas anécdotas acerca del rodaje. Y nada, nuestro agradecimiento absoluto a cada familia peruana que disfruta de esta gran historia, que la hacemos todos, porque no solamente los actores contamos la historia, los guionistas, saludos a Yashimba Amonde, a Yossi, saludos para toda la gente, para toda la gente. Voy a leer, voy a leer los nombres de los guionistas para que ustedes sepan quiénes son las personas que escriben esta linda historia. Saludos para Yashim Bamonde como jefe de guionistas, saludos para Gerardo, Ruiz Miñán, para Claudia Sacha, para Milagros Díaz y para Jos Montenegro. Gracias por este enorme trabajo que vienen haciendo, linda historia. Y por supuesto a Michelle Alexander que permite que esta historia llegue a ustedes con tanto cariño. ...y con tanto detalle, no saben lo cuánto trabaja Michelle Alexander, ¿no es cierto?, en esta producción... ...está encima de todos nosotros, no solamente a nivel actoral, está encima de vestuario, maquillaje, iluminación... ...siempre está deseando que las cosas salgan de la mejor, pos de la mejor manera posible, así que Michelle, gracias por confiar en mí... ...por darme este personaje de León de la Cumbia, ha sido un reto gigantesco para mi carrera y me ha enseñado muchas cosas... Y creo que he crecido también actualmente actoral porque, porque me permite saber un poquito más. Un poquito más ya que ahora estoy cantando, estoy tocando algunos instrumentos. Así que me alegra muchísimo. Naima, despídete por favor de tu público maravilloso que te sigue diariamente. Bueno, como siempre les digo, espero que disfruten mucho la novela y que la pasen muy bonito con toda su familia. Y muchas gracias por siempre ver la novela. Eso, un beso enorme gente, los queremos muchísimo, así se los digo de corazón, estamos el día de hoy celebrando los 100 capítulos de Luz de Luna y quisimos compartirlo con ustedes porque ustedes nos llenan de mucha felicidad, los queremos mucho, cuídense y será hasta la próxima, ahora como acabo este vivo, de esta manera. Chao. Nos vemos, chao, chao, chao.